Buenas noches, bienvenidos a otro video más y hoy les traigo la reseña de mi libro favorito de toda mi adolescencia, y juventud y adultez hasta cierta edad. Es un clásico, aunque no es considerado así, pero yo creo que a estas alturas ya es un clásico. Y estoy hablando del tercer ojo de Lobson rampa así que empezamos. En esta ocasión es la primera vez que hago una reseña del libro en mi segunda lectura y antes de acabar el libro. Sí, porque estoy en el capítulo 8, pero aquí me tienen en pijama porque es un libro hermoso. Les voy a contar cómo me lo encontré la primera vez. Eh, estaba yo en la librería española en la avenida Colón y Juan León Mera, ahora tiene otro nombre, y iba a escoger un libro para mí. Entonces, simplemente, estaba en esas épocas donde uno es todo así místico y quiere sentir las cosas en lugar de solo pensarlas. Y sentí como que algo me llamó en el anaquel que estaba a mi lado derecho, y me acerqué al anaquel y vi en, el, en, la, en, la, en la tapa lateral eh, el tercer ojo. Y esto es lo que hice yo. Y tomé ese libro... Y no tenía la más de que era, no recuerdo si leí o no la sinopsis, pero creo que ni siquiera me hizo falta muchas cosas para que decidiera comprar el libro, yo sentí que ese libro era para mí, entonces así lo tomé y así fue como llegó a mi vida, lo pagó mi padre, y y ya, entonces, ese libro fue el inicio de decenas de otros libros, eh, porque la and Rampa fue un autor muy prolífico, y... Para mí era imprescindible casi que leer todo lo que había. Yo me recorrí las librerías de Quito buscando los nuevos libros que, que sacaba todo el tiempo y, y los leí todos, todos los que pude, incluso algunos los leí en internet y fue el primer libro que leí en inglés, fue de los Rampa porque quería saber qué pasaba y encontré el libro en inglés y me costó muelas, pero, pero sí, así me encantó ese autor y, y creo que yo crecí con Los San Rampa, es hermoso. <risa> y bueno, eh, mi niña recién publicó algo en Instagram, eh, publicó una foto de La Caverna de los Antepasados y algún otro libro que ella tiene, eh, de Los San Rampa. Me recordó, entonces dije, ¿será que lo puedo comprar? Y me puse a buscar en internet y no lo encontré. Pero lo que encontré, porque yo quería en español, dije, este es un libro bastante viejo y tal vez hay un audiolibro. Y saben qué, amigos, Love and Rampa está en audiolibro en YouTube. O sea que es gratis y por capítulos. Entonces ahora cada que me dedico a hacer mi rutina de ejercicios estoy tan contento porque prendo mi altavoz, pongo en YouTube el Tercer Ojo y escucho cuatro capítulos. Eh, bueno, llevo voy dos días en eso y Dios, me acuerdo absolutamente todo, eh, me acuerdo incluso fragmentos exactos del libro porque seguramente lo he leído unas tres veces. Ah, y así es como este libro llegó a mi vida. <ríe> bueno, ahora sí vamos con la sinopsis. Ta -ta. Bueno, El tercer ojo es una novela ambientada en el Tíbet. Está escrita de modo autobiográfico, como la gran mayoría de cosas que a mí me encantan. Inicia con la historia de un niño, Lobsan, que es descendiente de una familia rica y este niño eh, tiene que asistir a una ceremonia especial por su cumpleaños número 7. En esa ceremonia viene el oráculo eh, y lee su carta natal, conjunto con la carta de su concepción y decide qué va a hacer en, en su vida. Esta fiesta es súper importante porque ambos padres son de familias súper influyentes en el Tíbet y esto está ambientado antes de la invasión china y después de la invasión inglesa, bueno, el Tíbet. <risa> y bueno, entonces es una fiesta muy grande porque son dos de las familias más influyentes y este muchacho empieza a narrar su perspectiva de... de ah, previo a la fiesta y de la fiesta. Y cuando llega el momento le dicen que va a tener que alejarse de todas sus pertenencias Porque va a convertirse en un monje Y esta es la historia de Lovesan Rampa y de cómo se convierte en un monje <risa> Bueno, hay un capítulo en especial, spoiler Pero hay un capítulo donde Lovesan eh, conoce a, su, a un amigo suyo de una de una vida pasada, una encarnación pasada, y él explica, obviamente, que su alma es una alma muy vieja y muy avanzada, y que gracias a eso, él es como un ser especial que va a recibir un entrenamiento especial, incluso una operación, una cirugía, para amplificar sus poderes. Y luego yo veo esto y digo, esto no me recuerda cuando Spider-Man le, le pica la araña, porque el momento en que él pasa por esta cirugía, empieza a desarrollar superpoderes que no son superpoderes clásicos como los comprendemos nosotros pero sí son en, en el fondo superpoderes porque el, el poder ver el aura por ejemplo y ver lo que la otra persona siente o cómo reacciona ante ti si está mintiendo o no adivinar lo que está pensando, ver el estado de su enfermedad es un superpoder y la capacidad también de comunicarte en el, con el plano astral y de irte hacia el pasado, y de ver tus vidas pasadas, y vivir hacia el futuro. O se parece mucho a lo que hace Doctor Strange. Y obviamente hay elementos místicos que fueron tomados después de la cultura occidental, los reapropiados. Pero lo, lo que me di cuenta, eh, después de años, es que la narrativa nos acerca al nacimiento de un superhéroe, pero es un nacimiento muy noble. Y creo que hay otro paralelo en la cultura pop occidental que se puede acercar a esto, y es eh, Avatar la leyenda de Ángel. Creo que no hay otro paralelo que yo pueda encontrar donde se haga un, una mezcla tan buena entre Oriente y Occidente y que logre una historia de aventura interesante. Ahora, ¿es esto real o no es real? O sea, y, y es algo también que, de lo que se ha dicho mucho y de lo que no hay una conclusión definitiva, pero les voy a contar algo de lo que yo sé. Bueno, ustedes pensarán que por el nombre y por todo lo que estoy diciendo, tal vez Loves and Rampa, me lo he dicho que es una novela, pero cuando ustedes cogen el libro, Loves and Rampa afirma que esta no es una novela, ni que es una ficción histórica, él afirma que esto es lo que él ha vivido. Obviamente, ya después de algunos años es un poquito difícil, o se vuelve cada vez más difícil creerle, pero eh, la verdad es que el autor de esto es una persona que nació en Inglaterra, y se llama Cyril Henry Hoskin, así dice Wikipedia. Eh, y esta es una controversia que, que yo la he conocido años. Entonces Cyril Henry Hoskin es hijo de un plomero, eh, eh, se votó del colegio y escribió esto. Alguna vez a alguien se le ocurrió contratar a un detective para ver si era verdad lo que él, él decía que era tibetano, pero luego de mucho indagar, él reveló su identidad. Entonces, ¿qué hizo este señor? Eh, porque para esas alturas él le haber cambiado su nombre legal a los Rampa, y lo que él dijo, o lo que afirmó, es que sí, en efecto, él nació hijo de un plomero, pero que él tuvo un accidente y cayó de un árbol, que cuando cayó de un árbol se le aproximó el espíritu de un lama, y le dijo que le gustaría amablemente ocupar su cuerpo, y que él, como estaba muy insatisfecho con su vida, le dijo, vengache. <risa> Y que a partir de entonces eh, la identidad o el espíritu de San Rampa se enraizó en ese cuerpo. Y es algo que además describe en sus libros y, y utilizó toda esta polémica respecto a su identidad para seguir produciendo literatura. Eh, es un poco difícil, obviamente, insisto, in, eh, en afirmar que, que, que es tajantemente cierto. Es más fácil afirmar que es mentira, obviamente. Pero lo que también les puedo decir al mismo tiempo es que los argumentos que presenta y la narrativa que presenta a es, es tan clara y tan um, telepática en, en el sentido en el que lo dice eh, Stephen King, es, es decir, habla directamente a tu alma cuando tú lo lees, que la gente que estudia eh, el Tíbet cuando le muestra a sus estudiantes, un profesor de la Universidad de Michigan que les mostró, les mostró el libro después de que estos chicos habían estudiado seis semanas, y los chicos encontraron que este libro era mucho más claro que otros libros que habían leído sobre el Tíbet, y que era eh, totalmente eh, eh, creíble, digamos que eso era lo que dijeron ellos. Entonces, sí, digamos que es una ficción histórica, pero... Digamos que dice, o sea, va más allá de la historia en el sentido que obviamente habrá hechos que no representan lo que sucedió. Pero es irrelevante porque esta es una de las ocasiones donde los, la verdad es mejor dicha como una mentira. O al menos esa ese es mi, mi, mi conclusión final después de haber leído tanto de, de Los en Rampa. Pero, obvio, estoy sesgado. Es uno de mis autores favoritos. Bueno, y mi calificación creo que no va a sorprender a nadie, pero vamos a hacerla especial. Tarán, tarán, tarán. <risa> y obviamente le doy 5 estrellas. Me encanta el argumento, me encanta la forma en que está contado, me encanta todo de esta historia, me encantan las secuelas, me encanta el mensaje final, me sentí identificado éticamente con el personaje. Eh, con los personajes y lo recomiendo a todo el mundo y lo mejor que de todo es que está gratis en youtube y que lo puedes escuchar mientras haces otras cosas o sea qué pretexto tienen tienen que escuchar el audiolibro de Luxan Rompa el tercer ojo y vi que hay otros pero bueno el tercer ojo al menos lo recomiendo porque además eh, el chico que lo lee se nota que es un fan o sea no es una lectura profesional pero Parece que se ha ido al campo, así como lejitos, y se escuchan ahí los pajaritos, los perritos, y casi no hay ruidos, y hay este ruido de fondo, este ambiente de fondo natural, que le queda perfecto al libro, me queda súper bien. Eh, entonces, sí, mi recomendación es que por favor lean todo lo que puedan de este, de este señor, pero que por ahora al menos escuchen el audiolibro de los Randall. Y bueno, eso fue todo por hoy. Les voy a dejar el enlace a, al libro, al primer capítulo aquí abajo. Y también les voy a dejar el enlace por si quieren colaborarme para que yo siga haciendo reseñas y otro material educativo. Me pueden comprar un café en el enlace que voy a dejar abajo. Soy Andrés Delgado y gracias por verme y nos vemos en la próxima. No te olvides de darle like a mis videos, dejarme tus comentarios, hacer clic en la campana y, y de recomendarme libros. Es lo que más me encanta. Y nos vemos. Chao chao.